Hola, te doy la bienvenida a la asignatura Derecho Procesal 3 del Grado en Derecho Semipresencial. Soy Jaime Vegas Torres, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Rey Juan Carlos y voy a ser tu profesor de esta asignatura durante el presente curso académico. En este vídeo de presentación te voy a informar brevemente sobre los contenidos de la asignatura y sobre su desarrollo, incluyendo la evaluación. Te recuerdo, en cualquier caso, que la información completa sobre estas cuestiones está en la guía docente y en la guía de estudio que encontrarás en el aula virtual. En relación con los contenidos, en la asignatura Derecho Procesal 3 se estudia el proceso penal, esto es, el instrumento por medio del cual se realiza la justicia penal, que comprende la investigación de las conductas delictivas, la acusación de las personas a quienes se considere responsables de ellas y el enjuiciamiento y decisión sobre dicha acusación por parte de un tribunal independiente e imparcial. Mediante el proceso penal, el ejercicio del jus puniendi del Estado se lleva a cabo jurisdiccionalmente. Esto quiere decir que el Estado moderno para la actuación del derecho penal renuncia al privilegio de la autotutela que preside la actuación estatal en los demás ámbitos. Cuando las autoridades encargadas de la represión de la criminalidad tienen conocimiento de la comisión de un hecho delictivo, dichas autoridades no pueden imponer ellas mismas la pena, sino que han de dirigirse a un tribunal penal independiente e imparcial, formulando acusación contra el presunto delincuente. El tribunal tras un juicio en el que acusadores y acusados intervienen en pie de igualdad, dicta sentencia condenando o absolviendo al acusado. El estudio del proceso penal, pues, es esencial para que el jurista sepa desenvolverse en el conjunto de actuaciones que arranca con la noticia de un posible delito y que puede conducir a una decisión judicial imponiendo una pena. Enseñar esto al estudiante de Derecho que en su día, con sus estudios finalizados, podría haberse llamado a actuar como juez, acusador o defensor en procesos penales, es el objetivo fundamental de esta asignatura. Con el fin de ordenar el desarrollo de la asignatura, repartiendo equilibradamente su estudio durante el tiempo disponible, se han dividido sus contenidos por semanas. Así, cada semana se proponen las lecturas y otras actividades relativas a los contenidos correspondientes. Y se propone también semanalmente una prueba tipo test sobre los contenidos estudiados. Para facilitar el estudio, además de las oportunas indicaciones bibliográficas, se facilitan en el aula virtual apuntes, presentaciones y otros materiales de apoyo. Se realizarán también videoclases, conforme a lo establecido en la normativa de la universidad. Durante el desarrollo de la asignatura, se realizarán tres prácticas evaluables y se propondrán también otras actividades voluntarias no evaluables, pero que pueden resultar útiles para el aprendizaje. Finalizada la asignatura, se realizará un examen final tipo test. Para la calificación final, tendremos en cuenta las calificaciones obtenidas en el examen final y en las prácticas evaluables, así como la realización de los test semanales. Todo ello en los términos que se explican en las guías docente y de estudio. Durante todo el tiempo estaré a tu disposición a través del correo y los foros del aula virtual, sin perjuicio de las tutorías que organicemos utilizando el chat o la videoconferencia. Te animo a estudiar esta asignatura con interés y dedicación. Estoy seguro de que si haces un seguimiento continuado realizando las actividades formativas de acuerdo con la programación establecida, obtendrás muy buenos resultados. Ese es mi deseo y cuenta con mi compromiso de que haré todo lo posible por ayudarte a lograrlo.